aquí a, a Venado Tuerto, lo voy a saludar a Charlie, que lo vamos a tener aquí en la próxima semana. En, en siete días exactamente lo tenemos aquí en Venado Tuerto. Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo va? Buen día. Bueno, qué gusto saludarte. Te tenemos aquí en, en el Ver TV en Venado Tuerto, eh, bueno, ciudad a la que vas a estar llegando en los próximos días el próximo viernes, así que lo vamos a estar viendo. Bueno, buenísimo. Y ¿cómo estás? Contanos cómo estás. Bien, todo bien con la grabación de, de la serie El amor después del ardor. Porque estamos en te TV, así que haciendo también la, la serie ahí. Muy bien. Y, y bueno, y de gira también por, por todos lados. Bien, buenísimo, llevando la música, llevando esos temas que, que todo el mundo quiere escuchar, que a todo el mundo le gustan. Sí, sí, sí. Bueno, eh, eh, estamos hablando, le contamos a la gente con Charlie Micole, que es eh, el, el, el, doble, el doble oficial de Charlie García, podríamos decirlo así, Charlie, que sos el, el doble oficial, sos el, el, el que mejor representa a al Grosso de García arriba del escenario? Bueno, hola, ¿cómo hablas? Bien. Este, no, mira, a mí no me gusta decir eso, porque eh, la verdad que no, siempre me mareé con, con la humildad, eh, pero bueno, sí, el que hace más años que lo hago, sí, hace 34 años que hago uh -huh. el tributo a Charlie por todo el país y por algunos países limítrofes o sea, yo fui doble de Charlie En Videofinib eh, En la canción Debería Saber Por Qué Sí Charlie también esté En algún programa de televisión. En TBR, cuando estaba TVR uh -huh. eh, También estuvo hablando de mí Contando anécdotas mías O sea, sí. me conoce Sabe quién soy y todo Y todo bien De ahí a ponerle la palabra Que soy el oficial sí. Pero... Soy el más antiguo que lo hace y, y eso sí. Bueno, bueno. Y, sí, y, y lograr el pero reconocimiento. Yo, lo, la, última, la última vez que fui a Venado Torto me acuerdo que habían puesto el doble oficial <risa> o el tributo oficial. Sí. <risa> pero bueno, no sé si querés lo poder decir, pero humildemente, bueno, hace muchos años que lo hago y, y bueno, porque empecé de fanático y, y terminé. <risa> cantando sus canciones. Bueno, a ver, eh, a ver, logró el reconocimiento de Charlie ya de por sí es un montón, digo, ¿no? Que, que te haya aceptado, que te haya incorporado, que te haya invitado, que, que, que cuente historias con vos, digamos, porque sabemos que García es un personaje que, bueno, que tiene sus, sus cosas, digamos, no, no, no es amable con todo el mundo. No sé, yo tuve la suerte de que lo pude conocer y, y haber sido convocado, como te dije, para el video. Sí. También lo he visto varias veces, donde una vez, por ejemplo, me hizo subir al escenario con él, no a cantar, pero le dedicó un tema, ¿Sí? en, la, en la época de la hija de la lágrima. Y, y bueno, también cuando vino, cuando vino a Tigre, me hicieron subir antes que él, a saludar y después entraba él. ¿Sí? Pero sí, sí, tenemos así varias anécdotas. Eh, juntos, pero, pero nada, gracias a Dios el tipo, a mí, por lo menos ya me reconoce que es demasiado. O uh sea, -huh. eh, con eso ya me, me hace poner contento y, bueno, y esperando, estamos esperando ya que el, el nuevo dijo que ya sí. está por salir en cualquier momento. Así es, que después de algunos impedimentos legales parece que está todo ok, ¿no? Sí, sí, ya está la autorización, parece que ya está de una de las canciones que era un cover que tenía que tener la autorización para la traducción uh -huh. y bueno parece que ya llegó la, la autorización y bueno ya en cualquier momento vamos a tener novedades Te sí. seguro que sí eh, digo más allá de, de tu fanatismo y de tu obviamente tu, tu rol como, como artista eh, hay un parecido físico también indudablemente que, que aparece en escena y que es fundamental para, para esta representación, para esta recreación de lo que es Charlie ¿no? Sí, por lo visto eso, eso ayudó mucho <risa> este, yo empecé cuando me tenía el bigote no, no pensaba que iba a tener parecido ni nada este, pero la gente me empezó a decir por la calle en esa época, hace tantos años y y bueno, yo no lo podía creer, digo, solamente por haberme dejado el bigote sí. y, y teñírmelo, que, que todo el mundo diga Charlie, Charlie, bueno, era, era, era raro, nos divertíamos de Chico cuando me pasó, bueno, yo tenía 19 años la primera vez, uh -huh. así que todavía ni, ni siquiera lo imitaba, ni cantaba, eh, después con el tiempo, bueno, como yo hacía otras imitaciones de Chico, Claro. Me empezó a salir Charlie entre mis amigos, y bueno, un día subí a un canto bar sí. en Tira Giesel, y que había querido como público, y canté un tema, canté cerca de la revolución, y bueno, y ahí le este, gustó al dueño, le gustó a la gente, ya nos ofrecieron trabajo, sí. <ríe> y, y bueno, después ya armé un canto bar por mi cuenta con otros amigos para hacerlo durante el año. Sí. Todavía no existían los tributos, claro eh, o sea, no estaban de moda ni nada, cuando muchos estaban los sí. Ranger 4, que hacían tributo a los Beatles, que estaban en el programa de Badía, uh -huh. allá en los 80 también, pero bueno, después no, no, no había como ahora que hay tributos de todo. sí ya hay, hay tributo hasta de la Conga, que no, no sé quiénes son, pero. Este, ya hay, ya hay tributo, sí, tri, sí. tributo de las bandas tributo casi hay Sí, bueno, hubo tributo hace 8 o 9 años atrás en le había un tributo a Gapornis Claro. O sea, imagínate cómo no va a haber tributo a Charlie y sí. o, o, o a Fito o lo que sea, ¿no? Sí, claro. A lo, que, a lo que venga. Bueno, y, y aparte, primero toma relevancia, ahora que Charlie está tocando poco últimamente, ya hace unos cuantos años que está tocando así como muy este, esporádicamente, vamos a ver si con el disco nuevo tenemos la suerte de verlo en vivo, pero además, digamos, es un artista que de repente no, no, no va a llegar, Charlie a todos los puntos del país, y de repente vos llegás a una ciudad como Venado Tuerto, como tantas otras que irás, y, y es una buena forma de que el público se acerque a, a esas canciones, y, y además es una cuestión visual que te lleva, evidentemente, a estar viendo Charlie, efectivamente. Sí, bueno, lo lindo es eso también. de ir a lugares donde a lo mejor él no llegó, mm. por, por una cuestión lógica que ponerle, si va, no digo venado torto, pero si va a la provincia, va a lo mejor hacia un estadio o un teatro, qué sé sí, yo. Sí. Entonces sí, está bueno ir, ir a todos, a, a distintos lugares. Pero en el verano estuve en San Bernardo y en Santa Teresita. Y estaba. Todos los viernes ahí en Santa Teresita y los domingos en San Bernardo. Y claro, y venían muchas familias y gente que no, que no lo vio nunca. Uh -huh. Y por supuesto, por supuesto que no es lo mismo, para nada, porque Charlie es Charlie, ya, ya sabemos, pero sí. pero pero bueno, el hecho de estar más cerca de la gente también. Y, y sí, ahora con el tema de que están los celulares, este, hay fotos todo el tiempo y claro. bueno, hay. A mí me divierte, no no, no, no, no, me, no me da ningún problema y muchos chicos también, hay muchos chicos en los shows que veo que, que las familias les le vienen inculcando también la buena música, sí. así que contento porque bueno, se vienen, se vienen generaciones que también van a seguir manteniendo vivo toda la obra de Charlie, ¿no? Seguro. ¿Y cómo se, cómo se nutre tu repertorio? ¿Paseas por un charlie todas las épocas? Mira, hago algún tema de sui y algún tema de Cerú hago. Bien. Eh, después hago más que nada solista. Pero no es que hago la voz de cada época. Claro. Porque, claro, porque ya yo también fui creciendo y. La voz, la voz de Charlie, de, que de, de la época de la máquina ser pájaro, no, no me sale. Uh -huh. Es una voz muy finita, muy aguda. Eh, pero bueno, dentro de la imitación lo voy llevando a, a un Charlie lo más estándar posible. Eh, eh, pero más que nada lo que, lo que canto son de la etapa solista. Bien. Más que nada de ahí viene, más que la mayoría del repertorio viene de ahí. Uh -huh. Bien. Bueno, recordamos que vas a estar el próximo viernes, es decir, en una semana exactamente, en 1927 sí. Multiespacio, que es un lugar hermoso que te vas a encontrar ahí con una técnica espectacular, con un lugar bárbaro, junto a los muchachos de Cuatro Haces, ahí también haciendo su música. Ahí estamos viendo el flyer, sí. todo el evento a partir de las 9 voy de la noche. Cantar, sí. Voy a cantar un par de temas con los chicos de Cuatro Aces también. Ah, buenísimo. Sí. Buenísimo. Además de que toquen ellos, eh, también vamos a compartir el escenario. Buenísimo. La verdad que buenísimo. Eh, y, y es tu segunda visita, Venado, ¿no? Ya estuviste hace algunos años. Sí, sí, sí. sí estuve, no, no sé si dos años o. Me de parece que fue antes de la pandemia. Puede ser. Puede sí, ser. Sí, sí. Sí, con mi amigo Marco Mondino, que, sí. que ya me llegó a otros lados también hace, hace más años atrás a Teodelina eh, Así que bueno, contento de reencontrarme también con él y, y con toda la gente ahí de Venado Tuerto. Que la última vez que fui también la pasamos bien y me trataron excelente. Uh -huh. ¿Y, ¿Y cómo sigue este este viaje de, de Charlie Mikol? Eh, ¿Tenés fechas todo el tiempo? ¿Ya tenés programados para, para los próximos meses? Y tengo, ahora después de la mitad de abril como que empezó a haber un poco más. Eh, sí, el, el miércoles estuve en Concordia, Entre Ríos, mm. hace do, dos días. Y, y bueno, después mm. de la fecha que tengo ahí en Venado Tuerto, tengo, eh, tengo Río Tercero Córdoba, el 20, eh, el 26 voy a estar en Buenos Aires, en, en Villa Ortiza. Bien. Yeah. Y bueno, sí, hay, hay, en junio también vuelvo a Córdoba, a Villa General Belgrano y Córdoba Capital. Voy a estar en Florencio Varela también el, el 2 de junio. Sí, hay, hay varias fechas y a la vez estamos en Bendita TV. Eso te iba a preguntar, eh, están con ahí. El... Sí. sí, estamos así, grabando eh, con, con distintos dobles y, e imitadores. Sí que están en el programa, la, una sección del programa se llama Bendita Premium y sí. a la vez, este, bueno ahora estamos haciendo un poco lo de la serie, como dije antes sí. eh, estamos haciendo la parodia de, de la serie de Fito que es Fitito Fitito Paez sería sí. bueno eso muy divertido, muy divertido para hacerlo también ¿no? Todo, toda esa experiencia ¿Cómo? Muy, divertida, muy divertida para hacerlo, y me imagino que se a reír mucho con todo eso ¿no? está hecho así con con, con, con humor y, y eh, no no exactamente siguiendo las cosas que pasó en la serie uh -huh. por supuesto con, con mucha parodia y, y a, algo de improvisación también en algún momento uh -huh. pero bueno eh, nos divertimos un poco por lo menos este, la gente se divierte con eso también la serie está, está pegando mucho, la sí. serie a mí me gustó mucho, me gustó bastante uh -huh. eh, eh, el producto en general, ¿no? de la serie me sí. gustó porque aparte me hizo recordar mucho también mis comienzos porque también pasaba en esos años uh -huh. entonces este, eh, me trajo mucho el recuerdo de, de, de, no solo las canciones, que igual yo las can, con las canciones convivo siempre entonces no es que las volví a escuchar ahora, después de tanto tiempo. Pero pero igual el hecho de, la, de, de todo lo que pasó en la serie o así, me hacía acordar a esos recitales porque yo estaba ahí. Claro. Entonces la verdad que me encantó. bueno, eh, la serie también nos está resurgiendo a todos los personajes porque si bien yo no, no paré de trabajar, con el tema de tributo a Charlie porque Charlie sigue siendo un grande y lo será siempre pero bueno esto de la serie también despertó mucha gente que, que a lo mejor no escuchaba tanto los el, el Nacional de esa época mm. y ahora está ahora está eh, fanatizado con la serie y bueno y, y, y vuelven a escuchar un poco la, la música de los 80 y sí. nuestra música si se logra eso, ya habrá cumplido un gran objetivo la serie, ¿no? Si, si volvemos un poquito a, a la música esa, a la música de calidad. Sí, la verdad que sí. sí, la verdad que eso tiene, ese es el mérito mayor, creo, que tiene eh, en la serie. Sí. Porque sí, se empezó a escuchar mucho más. También alimentado eh, de las, las fiestas retro o vintage, mm. que también estuve hace poco en San Nicolás el domingo pasado. Bien. Eh, y así y hay varias en todo el país ya o sea, el hecho de que existen estas fiestas donde también pasan esa música uh -huh. eh, bueno igual va gente más grande no no no van los chiquitos pero yo hoy te contaba el detalle de los chicos porque en Santa Teresita o San Bernardo de golpe vienen familias enteras a ver el show porque vienen cenan y vienen desde el, desde el abuelo hasta el nenito claro y esto está lindo porque te das cuenta que los nenes van siguiendo la, la letra con, con la boca, viste, te das mm. cuenta que la saben las sí, canciones sí. Y, y eso te pone contento porque el, ahí sí veo que el, el trabajo de hormiga mío mm. de ir a, a, a distintos lugares está bueno porque también estás más cerca de esos chicos que a lo mejor todavía no lo vieron nunca, Charlie, eh, o lo ven en videos y bueno, sí. por lo menos un, un imitador sí. por supuesto, que como dije antes no nunca va a ser lo mismo que ver al maestro pero recreando las canciones y todo eh, los chicos también la pasan bien en el show y, y bueno, vienen, se sacan fotos te agarran <risa> y, sí. y está muy bueno eso aparte yo vengo del palo del teatro sí. yo hacía yo teatro infantil hacía sainete, mm. antes de hacer a Charlie Después tuve que dejar porque empezaban a, a, a venir trabajos para hacerle Charlie y bueno... Te absorbió, te, te, absorbió te absorbió, laboralmente Charlie y te, te hace que te concentres ahí, sí. está muy bien. Y, y ya que hablábamos de la serie de Fito, te aprovecho, ¿cómo, cómo lo viste a Charlie ahí, a la actuación de, de Andy Chango? La verdad, o sea, desmenuzando los personajes... Y en general, yo te dije, me sí, gustó y sí. me emocionó mucho por, por las situaciones y todas las cosas que yo viví también en esa época. Después de los personajes, algunos me gustaron más y algunos menos. Mm. No sé, lo de Charlie, mucho no me gustó. Bien. A mí, a mí. Pero ponele, me encantó la de Fabi Cantillo. Sí. Fabi Cantillo me parece que fue espectacular lo que hizo esa actriz, mm. pero ahora no recuerdo el nombre pero que, la verdad, la, la, no solo que la hicieron muy igual, sino que tenía toda la actitud exacta de Fabi. Uh -huh. Me pareció genial. El de Fito, más o menos, no me convenció de todo, pero pero como yo iba pensando, la vida desde el corazón, la serie. Entonces, eh, incluso cuando aparecía Andy Chango y todo, trataba de pensar que era Charlie, y como las situaciones las firmaron muy parecidas, cosas de esa época eh, quedó bien igual, claro. de, de, de, pero el, después lo podían cantar a Chango y bueno, sí, pues, sí, sí. ahí ahí se me bajaba el, el entusiasmo. Pero <risas> pero no digo que, que haya estado... el tipo ya igual hacía los movimientos parecidos a Charlie, el tipo era así, sí. de hecho no le, no le pidieron que componga un personaje el, el, Fito le, lo vio que se movía parecido y lo, algo así fue como dijo Fito, porque lo eligió. Uh -huh. eh, pero bueno, igual Fito sabemos, es un gran músico, es un ídolo, pero bueno, en cine, qué sé yo, es como cuando un jugador lo pone de director técnico y después, <risa> o, o de presidente de un club y bueno, no, pues voy a jugar, le dicen. <risa> pero... Sí, sí. Pienso eso, sí. Está Realmente, bien. Aunque hay detalles, hay detalles donde los hizo igual uh -huh. a, la se, a, a la vida real y que estuvo muy bien. Por momentos lo hacía muy bien y de rato se le iba un poco. Pero bueno, igual es su serie y si la supervisó Fito y todo, sí. más que bien. Porque sí. porque la vida de él, y incluso con todas sus tragedias y todo eso, uh -huh que era muy impactante también, o sea, yo de la serie sinceramente incluso la voy a volver a ver mm. porque a mí me gustó mucho, mi hijo todavía no la vio y así que la voy a ver nuevamente con él muy bien. y a mí me encantó, a mí me encantó igual, sí, dijo, sí. la verdad, después cuando, cuando digo alguna de esas cosas son en lo que hace individualmente cada personaje. Claro. La, ponerle la, la de Cecilia Rota me, me gustó mucho, uh -huh. aunque participó un poco menos, pero me gustó mucho. Eh, el de Baglito, que era el hijo, sí, el hijo de Baglito. Hijo, estaba exacto. Estaba bárbaro también. Sí, sí, bueno, sí. Me encantó, me encantó. Y bueno, eh, después, bueno no sé, qué no me acuerdo de los tres personajes, pero... Sí, cada uno... Estaba alguno mejor que otro, sí. digamos. Sí, sí, pero bueno, pero en general fue fue es un gran producto que le hace honor a esa historia. Sí, sí, aparte que es difícil que todos claro. sean iguales, que todos hablen sí. igual, el de Spinetta a mí me gustó porque hablaba muy parecido sí. también. Este, y tuvo poca participación, pero me, me gustó. Uh -huh. A mí me gustó, aparte es un actor que también lo he visto en otras cosas. Sí. Y es bueno. O sea que hay, hay muchas cosas que me no gustaron. Bien. La serie como producto general me encantó. Uh -huh. Eso es lo que hay que... más que nada. Porque si no, uno tiene que desmenuzar cada película y siempre vas a encontrar algo que te gusta más o menos. Sí, sí, sí, seguro. seguro. Ah, un amigo un amigo me preguntaba ¿Y, pero vos, le, ¿Vos no te gusta tanto de Andy Chang'o porque a lo mejor no, no fuiste vos? Sí. Yo le digo, no, realmente yo no... No podría hacer la parte de Charlie de los 80 Claro Porque tampoco tampoco estoy en esa etapa mm. Así que no es que... porque yo no estuve No, yo a lo mejor encajo en, en alguna otra época más adelante Bueno, si hay una segunda temporada te pueden llamar, no se sabe Bueno, si me llaman yo iría con gusto Claro bueno, no sí. se sabe No se sabe, hasta ahora es, bueno. es esta temporada Pero bueno, historia de Fito para seguir contando faltan 30 años todavía para adelante, así que hay mucho para contar. Eh, Charly, eh, te queremos, te quiero agradecer por este contacto, una charla muy interesante. Y bueno, te dejo el cierre, Charlie, para que invites a la gente a en Menado para la semana que viene. Bueno, nos vemos el próximo viernes, entonces, en 1927, eh, con la banda Cuatro Haces. Y bueno, a pasarla lindo, a recrear las canciones del maestro uh -huh. y a pasarla bien. Así que a reencontrarse con amigos y a pasar un lindo viernes, el viernes 12 de mayo, que es el próximo viernes. Ahí estamos. Muchas gracias. Abrazo grande. Bueno, saludos a todos por ahí eh, y a toda la audiencia. Gracias. Abrazo grande. Abrazo. A Charlie Micol, el doble, es igual a Charlie García, y va a estar el próximo viernes 12 de mayo aquí en Menado Tuerto, como él lo contaba recién en junto a los cuatro haces que después también vamos a estar escuchándolos en un rato pero ahora